Esta es la razón por la que dejamos todo. Sin importarte dónde vengas o dónde estés, lo que importa es que estés. Porque cuando tu equipo juega, nada más importa. Cada caída la sufrimos, cada jugada la vivimos y cada gol lo celebramos. El fútbol es pintarse el corazón de esperanza. Es romperse la garganta con cada gol. Fútbol es gente que no se rinde, que sueña y ama sus colores. Celebra o sufre con los que están en la cancha. Porque sus victorias o derrotas también son nuestras. Ahí somos uno solo. Así es la Liga Pepsi, nuestra liga, nuestro orgullo nacional.